¡Hey yo! ¿Cómo estás? Porque estén súper bien O bueno, la verdad estoy, estoy siendo Editando este video tan hermoso Donde vamos a un juego cúbico Tal vez muy bonorreico, saben el contenido Que hago, hago puro contenido hermoso Bueno, lo que agradecería mucho Es de que se suscribieran Y lo compartieran, y que le den like No cuesta nada, es ratito, neto, o sea No cuesta nada, cabrón Si le das like y compartes Te lo agradecería mucho, así que comparte, cabrón ¡Comparte! Y bueno Pásatela bien, disfruta el video, bye ¡Ay, cabrón! <risa> Están chulos gráficos, güey Ya ni el GTA, genial. Ok, avancemos. A su madre. Hubo punto, güey Ah, no mames. Soy agente 00. 0 viejas. cero amigos. Agente 00. Uf. Uh. Tranquilos tranquilo, gente. No manches, tren, chaleco, sentí balas, güey. Manches gente! ¡Gente, gente! ¡Ayuda! Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, No mames, estas pinches estos parecen de maquinita. de Esa que te cuesta 10 pesos la hora, güey. el pinche Cinépolis. No mames, gente. Me quedé sin balas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Me corro! ¡Ayuda! Buenas tardes. Vamos, vamos. Este bueno se muere. Ay, papito, un águil no. Pinche recoil que tiene, gente. Listo, gente, vámonos. Nos pelamos. Nos pelamos, nos pelamos, nos pelamos. <risa> ¡Ah, no mames! ¿A ¿Poco lo puedes configurar, padre? ¡A ah, su madre! A ver, a ver, a ver, otra vez. ¡Pincha Apple Watch, güey! ¡Ah, no mames, no, pues! ¡No, pues yo no entendí nada! ¡Vamos, oh, sí, hijo! Espera, hijo, espérame, hijo! Espérame, hijo. ¡Oh! ¡Pinche octo! ¡Pinche culero a la verga!